La gente en su casa está El mundo entero permanece en silencio Los animales en las calles van Nuestro planeta recupera el aliento Estamos cansados de estar en este encierro Quiero salir un momento Debemos calma un tiempo, ya vendrá aquel momento, contemos hasta diez, todo será diferente, volvemos otra vez, a vernos con nuestra gente, contemos hasta diez, Volvemos otra vez a vernos con nuestra gente. Debemos implorarle al cielo que esta pandemia no llegue a nuestra vida. Que la fe hacia Dios sea nuestro consuelo para que esto no nos arruine el día. En este encierro, quiero salir un momento, debemos calmarnos, esperemos un tiempo, ya vendrá aquel momento, contemos hasta diez, todo será diferente. Todo será diferente Volvemos otra vez A vernos con nuestra gente Solos No lo vamos a lograr Familia, ahí estás Solos No lo vamos a lograr y allí estás Contemos hasta diez Todo será diferente Volvemos otra vez A vernos con nuestra gente